Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 227. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad, sin embargo Nada de lo que pensé aparte de ti existe. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a las ilusiones y las pongo a los pies de la verdad a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad habiéndosele restituido finalmente su mente recta. Este es el instante santo de mi liberación. Amén.